Eh, prácticamente me enfoqué todo el año. Si sí, tuve muchas competencias eh, durante, durante el año y me sirvieron para, para irme midiendo y, y saber dónde estaba parado. En cuanto a competencias siguientes, eh, el calendario. Eh, es extenso por lo que no solo hago el triatlón y, y eh, también hago el ciclismo, el duatlón y, y es extenso el calendario. Así que eh, nos enfocaremos como entrenador Gonzalo lechea a ver qué, qué fechas son las que nos conviene hacer. Por ahora eh, fijo seguro el campeonato argentino de triatlón sprint que se realiza en Alma Fuerte en Córdoba a fines de abril. En cuanto a sensaciones, para mí es, es lo más, es lo, lo soñé del primer día que terminó el Ironman, el, el año pasado, en el 2022, me propuse este año, si se hacía de nuevo, tratar de ganarlo. Y bueno, por suerte este año se me dio y se me dio acá en, en casa, así que con toda la gente es algo muy especial para mí.